Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Seguimos con nuestro recorrido por el sistema de, de dirección y llegamos a mmm, precisamente un poco el corazón del sistema de dirección, que son eh, las violetas digamos, tipo kart o la cremallera, en el caso de un, de un coche de turismo. Vamos a empezar por la, la dirección por sistema de, de bieletas. Eh, nosotros tenemos una columna de dirección que hemos girado con el volante y eh, esta violeta de dirección está soldada a una pletina, a una bieleta, en cuyo extremo hay un, uno o varios orificios en los cuales se anclan las varillas de dirección mediante unas rótulas articuladas eh, que, a su vez, harán girar los brazos de dirección y girarán las, las ruedas. Este sistema por violetas tiene varias ventajas. Una es muy, muy sencillo, es muy compacto además, ocupa muy poco espacio, es barato, es fácil de construir. Eh, Recordéis lo que hablábamos del ratio de dirección? Evidentemente el, el, la, el diseño de la violeta influye en el ratio de dirección. Cuanto más larga es la violeta, cuanto más distancia hay entre el centro de giro de la columna de dirección y el punto de anclaje de las rótulas, de las varillas de dirección, eh, digamos, si tú giras 10 grados la columna de dirección, una violeta larga moverá más centímetros a las varillas que no una violeta corta. Con lo cual, cuanto más larga es esta violeta, más rápida es la dirección, porque el mismo giro de volante produce un mayor desplazamiento de estas varillas de dirección, con lo cual girarán más rápido las, las ruedas. Hay dos diseños básicos, uno que es una pletina simple, rectangular, en el cual se anclan las dos varillas, una por delante y otra por detrás, compartiendo el mismo tornillo. Otras que son un poquito con forma triangular y tienen dos orificios, una para cada varilla. Veremos más adelante que esto se utiliza para regular el Ackerman. Porque recordáis la geometría de Ackermann, nos permite regular este, este efecto, no tiene otra, otra función. Y de nuevo, la distancia entre las rótulas y el, y el eje de giro de la columna de dirección es lo que marca el, el ratio de dirección. De hecho, tú podrías incluso construir una violeta que tuviera varios orificios, de tal manera que puedas hacer un ratio de dirección más rápido usando el orificio inferior, el más lejano, y un ratio de dirección más lento el, con el más cercano, pues a lo mejor en función del, del tipo de recorrido que tengas, si es más ratonero o es más, más rápido. La dirección por violetas tiene una, una gran limitación, que es un poco por, por construcción. Evidentemente nosotros podemos girar una violeta aproximadamente unos 45 grados a la izquierda, 45 grados a la derecha, unos 90 grados, 100 grados, 120 grados de recorrido total. Eh, claro, no es como una cremallera que puedes darle varias vueltas al volante. Nosotros solamente podemos girar el volante, pues aproximadamente es unos 90 grados, 100 grados, 120 grados en total. Con lo cual se utiliza para ratios de dirección rápidos, como los de un car. Lo podemos luego eh, moderar con el tema del, de los brazos de dirección que veremos más adelante. Nos vemos en el próximo capítulo.